hola qué tal queridos amigos un cordial saludo muy pero muy buenas noches bienvenidos a este espacio del lección divina este ejercicio que hacemos todos los miércoles meditando en la palabra contemplando la liturgia del próximo domingo qué alegría podernos encontrar a través de estos espacios digitales virtuales eh, avanza avanza este mes ya a mitad queridos hermanos hemos estado estos días orando meditando eh, la novena de la Virgen del Carmen que vamos a celebrar cuya fiesta este próximo viernes este próximo sábado, perdón me alegra mucho poder compartir con ustedes queridos hermanos los invito para que nos dispongamos y también quiero invitarlos para que compartan el enlace inviten a, a amigos, hermanos a contemplar, a escuchar la meditación de esta palabra sea el momento en que usted se una a esta transmisión ahora o después, mañana pasó mañana, tenemos esos días para contemplar la palabra y prepararnos de esa forma para nuestra celebración dominical. Pongámonos en la presencia de Dios. Que sea el Señor Dios todo peroso, el que nos acompañe, el que nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir.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 Ilumínanos y santifícanos, Señor Dios Envía a tu Santo Espíritu Que nos acompañe Que nos guíe Que el Señor Dios Todopoderoso Haga que este momento sea fructífero Que esta palabra ilumine nuestro camino Amén Bueno mis queridos hermanos Vamos a tener el decimosexto domingo del tiempo ordinario Décimosexto. Y vamos a iniciar nuestra escalera espiritual Esta escalerita en la que vamos contemplando la palabra primer paso de esta escalera, la lectura respondemos aquí en esta, en este primer momento la pregunta que dice el texto vamos a escuchar de una de nuestras hermanas la lectura la proclamación del texto escuchemos muy atentos queridos hermanos del santo evangelio según san lucas cuando iba de camino hacia jerusalén llegó el señor a un pueblo y una mujer que llamaba marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana llamada maría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 María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Bueno, vamos, los invito para que cada uno venga sobre el texto. San Lucas 10, 38-42. Cuando iban camino hacia Jerusalén, llegó el Señor a un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María. Recuerdan que en domingos anteriores hemos escuchado las instrucciones y dice Jesús cuando lleguen a un lugar, lleguen a una casa y quédense ahí. Pues Jesús llegó a un pueblo cerca de Jerusalén y se quedó en la casa de Marta y María. María se sentó a los pies del Señor a escuchar su enseñanza. Embelesada María, escuchando a Jesús. María, Marta en cambio andaba ocupada en el trajín del servicio. Hasta que se acercó a Jesús y le dijo... ¡Ay, Señor! Fíjate que mi hermana me ha dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. Recuerdo aquí en otro lugar cuando llegan donde Jesús y le dicen... ¡Ay, Maestro! Dígale a mi hermano que reparta su herencia conmigo. O en mi propio caso, a veces... En mi propio ministerio muchas veces... ¡Venga, Padre! ¡Hable con fulano! ¡Venga! ¡Dígale a su tanito! ¡Venga! Eh, le dice a Jesús... Le dice Marta a Jesús, ay Señor, mire, dígale a mi hermana que me ayude. Me ha dejado sola trabajando. Pero el Señor le respondió, mire la respuesta de Jesús, que es súper importante. Marta, Marta, tú te afanas y preocupas por muchas cosas. Cuando sola, solo una es necesaria. María escogió la mejor parte. Nadie se la va a quitar. Te afanas y preocupas por muchas cosas. María ha escogido la mejor Mire que Jesús no desprecia el trabajo material Hay que hacer el trabajo material El tema es que sepamos escoger Entre todas las cosas Pues la más importante Porque no nos va a alcanzar vida para todo Queridos hermanos No nos va a alcanzar el dinero para todo No nos va a alcanzar el tiempo para todo No nos va a alcanzar las fuerzas para todo Hay que escoger Y María escogió la mejor parte María escogió la mejor parte No quiere decir que no se haga el trabajo material Hay que hacerlo Sin olvidar que es lo más importante Eso nos está dando un criterio de vida ahí Bueno, vamos a escuchar ahora las, Los otros textos de la liturgia de este, domingo, de este domingo La primera lectura es del libro del Génesis Capítulo 18, versículo del 1 al 10 El Señor se apareció a Abraham Junto al encinar de Mambre. Mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora de mayor calor, levantó la vista y vio a tres personajes de pie frente a él. Al verlos, corrió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en el suelo y dijo, Señor, si es de tu agrado, no pases sin detenerte con este servidor. Voy a hacer que traigan un poco de agua para que te laven los pies y luego descansarán junto a este árbol. Hicieron bien en pasar junto a este servidor. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren fuerzas y sigan viajando. Ellos le respondieron, está bien, haz lo que quieras. Abraham entró deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, enseguida, tres, tres artesas de la mejor harina, amásala y hace unos panes. Luego corrió donde estaba el ganado, cogió un buen ternero, se lo, dio a todos sus, se lo dio a sus sirvientes para que lo preparara inmediatamente. Además del ternero que había mandado preparar, ofreció cuajada y leche y estuvo atendiéndolos debajo del árbol mientras comían. Después ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él les contestó, ahí en la tienda. Entonces el Señor dijo: dentro de un año volveré sin falta a visitarte, y verás que Sara, tu mujer, te habrá dado un hijo. Dos, hay unos elementos comunes en, tanto en el Evangelio como en la primera lectura, este texto que acabamos de escuchar: la visita de Dios y la buena atención. Miren cómo se afana Marta y María por atender a Jesús. Miren cómo Abraham corre para atender esta visita. Y en todos se recibe la mejor parte la segunda lectura está tomada en los colosenses capítulo 1, versículos 24 al 28 yo me alegro ahora de lo que sufro por ustedes así voy completando lo que Cristo debe aún padecer en mi propia carne por su cuerpo que es la iglesia de la cual Dios me hizo servidor como apóstol de ustedes, los no judíos recibí de Dios el encargo de llevar a término la obra de la evangelización pues lo que eran misterios cogidos a los siglos y generaciones del pasado, nos lo reveló Dios ahora a los creyentes. Y difundiendo esa revelación entre las naciones, nos quiso hacer ver cuánta gloria había estado oculta. Ahora está Cristo presente entre ustedes, y con Él la gloria que anhelamos. Así predicamos nosotros a Cristo, y al hacerlo los amonestamos e instruimos a todos y a cada uno con toda su sabiduría, con el fin de llevarlos a todos a una perfección digna de Él palabra de dios te alabamos Señor. bueno mis queridos hermanos estos son los textos de la liturgia de este domingo que viene vamos a hacer una nueva lectura al texto del evangelio san lucas 10 38 al 42 cuando iban camino hacia jerusalén llegó el señor a un pueblo una mujer que se llamaba marta lo recibió en su casa ella tiene una hermana maría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 Vamos al segundo paso. Este segundo paso responde la pregunta ¿Qué me dice Dios? Dios me dice a través de esta palabra que escoja la mejor parte. A veces me enredo en muchas cosas. Y yo sí que me enredo. Quienes me conocen, pues saben de las muchas actividades, de las muchas cosas en las que ando. Y cuán complicado muchas veces es encontrar la mejor parte. Tú, Señor, hoy pues me invitas a revisar las muchas cosas que hago. A veces descuido lo mejor, atenderte, servirte, estar contigo. Si quiere compartir lo que Dios le está inspirando en este momento hacerlo, puede hacerlo a través del chat de esta transmisión Escriba ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le inspira en este momento en su corazón? Vamos al tercer paso La oración ¿Qué le digo yo a Dios en este momento? Sea este es el momento para responderle a Dios, Señor, esta noche quiero pedirte perdón por todas las veces en que me he distraído, en que me he olvidado de que Tú eres la parte mejor. Estar contigo, compartir contigo. Perdóname por todos los momentos en que me he distraído, en que me he ocupado en otras cosas y he dejado la mejor parte a un lado. Háblele a Dios, o sea este el momento para hablarle, para dirigirle una palabrita en este momento. Cuarto paso la contemplación. Vamos a responder en este momento esa experiencia de estar a los pies de Jesús justamente. ¿Quién puede vivir en tu morada? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vamos al quinto paso De esta escalera espiritual La acción ¿Cómo aterrizo Esta palabra a mi vida? Pasando tiempo Con Jesús Quisiera invitarlos para que de pronto Dediquemos Un momentico a hacer la visita al Santísimo Estos días Buen propósito de, de este ejercicio de elección divina un ratico con Jesús Eucaristía. ¿Cuánto bien nos hará? El tiempo con Él no es un tiempo perdido. Es el mejor tiempo. Pasamos tiempo con los amigos, con los conocidos. Pasamos tiempo con mucha gente. Pero a veces no pasamos tiempo con Dios. Bueno, mis queridos hermanos.